En la noche de San Juan, la más breve del año, solían y suelen acudir a nuestro lago todas las pobres mujerucas, y no pocos hombrecillos, que se creen poseídos, endemoniados, y que parece no son sino histéricos y a las veces epilépticos, y don Manuel emprendió la tarea de hacer él de lago, de piscina probática y tratar de aliviarles, y si era posible, de curarles. Y era tal la acción de su presencia, de sus miradas y tal sobre todo la dulcísima autoridad de sus palabras y sobre todo de su voz, ¡qué milagro de voz! Que consiguió curaciones sorprendentes. Con lo que creció su fama, que atraía a nuestro lago y a él a todos los enfermos del contorno. Y alguna vez llegó una madre pidiéndole que hiciese un milagro en su hijo, a lo que contestó sonriendo tristemente, No tengo licencia del señor obispo para hacer milagros. Le preocupaba, sobre todo, que anduviesen todos limpios. Si alguno llevaba un roto en su vestidura, le decía, anda a ver al sacristán y que te remiende eso. El sacristán era sastre. Y cuando el día primero de año iban a felicitarle por ser el de su santo, su santo patrono era el mismo Jesús nuestro Señor, quería don Manuel que todos se le presentasen con camisa nueva, y al que no la tenía, se la regalaba él mismo. Por todos mostraba el mismo afecto, y si a algunos distinguía más con él, era a los más desgraciados y a los que aparecían como más díscolos. Y como hubiera en el pueblo un pobre idiota de nacimiento, Plasillo el Bobo, a éste es a quien más acariciaba, y hasta llegó a enseñarle cosas que parecía milagro que las hubiese podido aprender. Y es que el pequeño rescoldo de inteligencia que aún quedaba en el Bobo, se le encendía en imitar, como un pobre mono, a su don Manuel. Su maravilla era la voz, una voz divina, que hacía llorar. Cuando al oficiar en misa mayor o solemne entonaba el prefacio, estremecíase la iglesia, y todos los que le oían sentíanse conmovidos en sus entrañas. Su canto, saliendo del templo, iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña. Y cuando en el sermón de Viernes Santo clamaba aquello de «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Pasaba por el pueblo todo un temblor hondo como por sobre las aguas del lago en días de cierzo de hostigo. Y era como si oyesen a nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo a cuyos pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas. Como que una vez, al oírlo su madre, la de Don Manuel, no pudo contenerse, y desde el suelo del templo en que se sentaba gritó, ¡Hijo mío! y fue un chaparrón de lágrimas entre todos. Creeríase que el grito maternal había brotado de la boca entreabierta de aquella dolorosa, el corazón traspasado por siete espadas, que había en una de las capillas del templo. Luego Blasillo el Tonto iba repitiendo, en tono patético por las callejas, y como en eco, el «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?» y de tal manera que al oírselo se le saltaban a todos las lágrimas con gran regocijo del bobo por su triunfo imitativo. Su acción sobre las gentes era tal que nadie se atrevía a mentir ante él, y todos, sin tener que ir al confesionario, se confesaban. A tal punto que como hubiese una vez ocurrido un repugnante crimen en una aldea próxima, el juez, un insensato que conocía mal a don Manuel, le llamó y le dijo... A ver si usted, don Manuel, consigue que este bandido declare la verdad. —Para que luego pueda castigársele —replicó el santo varón—, no, señor juez, no, yo no saco a nadie una verdad que le lleve acaso a la muerte. Allá, entre él y Dios, la justicia humana no me concierne. No juzgaréis para no ser juzgados —dijo nuestro señor. —Pero es que yo, señor cura —comprendido—, —De usted, señor juez, al César lo que es del César, que yo daré a Dios lo que es de Dios. Y al salir, mirando fijamente al presunto reo, le dijo, —Mira bien si Dios te ha perdonado, que es lo único que importa. En el pueblo todos acudían a misa, aunque solo fuese por oírle y por verle en el altar, donde parecía transfigurarse, encendiéndosele el rostro. Había un santo ejercicio que introdujo en el culto popular, y es que, reuniendo en el templo a todo el pueblo, hombres y mujeres, viejos y niños, unas mil personas, recitábamos al unísono, en una sola voz, el credo. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y lo que sigue. Y no era un coro, sino una sola voz, una voz simple y unida, fundidas todas en una y haciendo como una montaña cuya cumbre perdida a las veces en nubes, era don Manuel. Y al llegar a lo de, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, la voz de don Manuel se zambullía, como en un lago, en la del pueblo todo, y era que él se callaba. Y yo oía las campanadas de la villa que se dice aquí que está sumergida en el lecho del lago, campanadas que se dice también, se oyen la noche de San Juan, y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro pueblo. Oía la voz de nuestros muertos, que en nosotros resucitaban en la comunión de los santos. Después, al llegar a conocer el secreto de nuestro santo, he comprendido que era como si una caravana en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo al acercarse al término de su carrera, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión. Los más que no querían morirse sino cogidos de su mano, como de un ancla. Jamás en sus sermones se ponía a declamar contra impíos, masones, liberales o herejes. ¿Para qué, si no lo sabía en la aldea? Ni menos contra la mala prensa. En cambio, uno de los más frecuentes temas de sus sermones era contra la mala lengua, porque él lo disculpaba todo y a todos disculpaba no quería creer en la mala intención de nadie. La envidia, gustaba repetir, la mantienen los que se empeñan en creerse envidiados, y las más de las persecuciones son efecto más de la manía persecutoria que no de la perseguidora. Pero fíjese, don Manuel, en lo que me han querido decir. Y él, no debe importarnos tanto lo que uno quiera decir como lo que diga sin querer. Su vida era activa, y no contemplativa, huyendo cuanto podía de no tener nada que hacer. Cuando oía eso de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, contestaba, y del peor de todos, que es el pensar ocioso. Y como yo le preguntara una vez qué es lo que con eso quería decir, me contestó, pensar ocioso es pensar para no hacer nada o pensar demasiado en lo que se ha hecho y no en lo que hay que hacer, a lo hecho pecho y a otra cosa, que no hay peor que remordimiento sin enmienda. ¡Hacer, hacer! Bien comprendí yo ya desde entonces que don Manuel huía de pensar ocioso y a solas, que algún pensamiento le perseguía. Así es que estaba siempre ocupado, y no pocas veces en inventar ocupaciones. Escribía muy poco para sí de tal modo que apenas nos ha dejado escritos o notas, mas, en cambio, hacía de memorialista para los demás, y a las madres, sobre todo, les redactaba las cartas para sus hijos ausentes. Trabajaba también manualmente, ayudando con sus brazos a ciertas labores del pueblo. En la temporada de trilla, íbase a la era a trillar y aventar, y en tanto aleccionaba o distraía a los labradores a quienes ayudaba en estas faenas sustituía a las veces a algún enfermo en su tarea. Un día del más crudo invierno se encontró con un niño, muertido de frío, a quien su padre le enviaba a recoger una res a larga distancia, en el monte. —Mira —le dijo al niño—, vuélvete a casa a calentarte, y dile a tu padre que yo voy a hacer el encargo. Y al volver con la res se encontró con el padre, todo confuso, que iba a su encuentro. En invierno partía leña para los pobres. Cuando se secó aquel magnífico nogal, un nogal matriarcal, le llamaba, a cuya sombra había jugado de niño y con cuyas nueces se había durante tantos años regalado, pidió el tronco, se lo llevó a casa y, después de labrar en él seis tablas que guardaba al pie de su lecho, hizo del resto leña para calentar a los pobres. Solía hacer también las pelotas para que jugaran los mozos, y no pocos juguetes para los niños.